misterioso. Como cada día, Marcelo se levantó tarde para ir al colegio, así que preparó la mochila rápidamente y salió a coger su bicicleta. En la puerta le esperaban a Alberto y Cristina, sus mejores amigos. «Venga, tío, vamos rápido, que siempre llegamos tarde», le gritó Alberto. «Buenos días, Marcelo». ¿No se te olvida nada hoy? le dijo Cristina uh -huh. y como cada día Marcelo se dejaba alguna cosa atrás ¡La gorra! él suele decir que es una gorra de detective y nunca sale sin ella porque a Marcelo le encanta soñar que es un detective y siempre anda investigando algún misterio y casi siempre metiéndose en algún lío en un instante estuvo de vuelta con su gorra en la cabeza y entonces los tres amigos salieron como un cohete en sus bicicletas en dirección al cole. También Tina, la perrita de Marcelo, corría tras ellos porque siempre los acompaña a todos sitios y como no puede entrar al colegio se queda fuera, echando una buena siesta. Los tres amigos se sientan juntos en clase, Marcelo siempre más cerca del profesor para enterarse mejor de lo que explica. Y es que Marcelo es sordo y por eso usa unos aparatos que le ayudan a oír y a entender. Se llaman audífonos y se ponen en las orejas. ¿Ves los audífonos de Marcelo? Aunque lleve estos aparatos, no siempre lo escucha todo. Por eso necesita ver bien la cara de las personas cuando le hablan. Alberto, Cristina y otros amigos siempre se preocupan de que Marcelo comprenda todas las conversaciones. Pero no todo el mundo lo hace, por eso en muchas ocasiones, cuando hay mucho alboroto o hablan todos a la vez, Marcelo no entiende nada de lo que sucede. En esas ocasiones, él intenta averiguar como un detective todas las palabras que no consigue oír. Precisamente esa mañana estaba la clase un poco revuelta. Les tocaba ciencias, pero el profesor Bentoleres aún no había llegado. Es el profesor preferido de Marcelo porque siempre está haciendo experimentos e inventando cosas raras. Y porque también está un poco sordo, como él. No era raro que el profesor Ventoleras llegara tarde, pero ya se estaba retrasando demasiado. De repente, las luces comenzaron a parpadear y sucedió algo muy extraño. ¡Como un huracán! Un ruido espantoso penetró en el aula abriendo la puerta de un golpe y haciendo temblar las ventanas. Motores, pitidos, sirenas, alarmas, incluso alguna voz que gritaba con insistencia. ¡Traigo melones! Era como si todo el ruido de la ciudad se hubiese colado en el colegio. Marcelo creyó que le estallaba la cabeza, así que desconectó sus audífonos. Y por fin consiguió no escuchar nada. Los demás compañeros empezaron a alborotarse, a taparse los oídos y a gritarse entre ellos preguntándose qué pasaba. Pero el ruido era tal que nadie podía escucharse. A Marcelo empezó a divertirle aquella loca situación. Él era el único que podía entender lo que gritaban unas y otros porque estaba acostumbrado a leer los labios. Y aprovechando el desconcierto, sacó su gorra de detective. Vamos, tenemos que averiguar qué pasa, dijo a sus amigos apoyándose con gestos y hablándoles claramente a la cara. Ya vamos a meternos en líos, refunfuñó Alberto. Seguro que nos cuesta otro castigo. Pero Cristina sabía muy bien cómo convencer a su amigo. ¡Gallina! ¡Gallina! le gritó mientras aleteaba los brazos. Y enseguida Alberto, sin parar de protestar, salió tras ellos. En el pasillo de la entrada principal encontraron reunidos a los profesores, la directora y el conserje. Estaban con los nervios de punta, gritándose unos a otros, pero sin comprender nada. También estaba Tina, que muy asustada se había colado en el colegio y se tapaba las orejas con sus patitas. Marcelo y sus amigos observaban escondidos, pero Tina al momento se dio cuenta y corrió hacia ellos dando saltos y moviendo el rabo. ¡Largo de aquí, Tina! ¡Vas a descubrirnos! Pero ya era demasiado tarde. Los habían pillado. ¡Lo sabía! ¡Ya nos la vamos a cargar! Pensó Alberto mientras su cara se ponía tan roja como un tomate. Los tres amigos salieron de su escondite y Doña Suspiro, la directora, comenzó a gritarles la reprimenda habitual. Pero enseguida se dio por vencida al ver que los niños tampoco podían oírla entre tanto ruido. Entonces Marcelo, vocalizando detenidamente y ayudándose con gestos, le respondió. Tengo una idea que nos ayudará a entender lo que decimos y así averiguar qué pasa. La directora se sorprendió mucho porque eran las primeras palabras que lograba comprender desde que aquel atronador ruido invadiera el colegio. Así que, a pesar de lo enfadada que estaba, permitió a Marcelo poner en marcha su plan. Subiéndose a las escaleras, Marcelo agitó su gorra en el aire para llamar la atención y con un gesto, Alberto y Cristina pidieron silencio. Para entendernos... Debemos hablar uno a uno y colocarnos de forma que nos podamos ver. También podéis usar gestos, igual que yo. Dijo Marcelo con toda claridad. La directora comenzó a hablar muy alborotada, como era su costumbre, girando la cabeza de un lado a otro y haciendo mil aspavientos. Continuó el profesor de historia hablando a toda velocidad. Y después el conserje, que siempre anda comiendo chicle. Así que todos siguieron sin entender nada. Entonces Marcelo explicó. Debemos hablar más despacio, mirándonos a la cara y vocalizando bien. Y no comer chicle, ni taparse la boca, añadió Cristina. Así no hay manera. Haciendo caso a las instrucciones de Marcelo y sus amigos, los mayores comenzaron de nuevo a explicarse. «He comprobado todas las alarmas y no ha saltado ninguna», comentó la directora sin moverse tanto esta vez. «Yo he mirado el equipo de sonido del salón de actos y está desconectado», señaló la profesora de música. «A mí me parece que el sonido viene del sótano». Dijo más despacio en esta ocasión el profesor de historia. Pues ahí abajo no está más que el laboratorio de ciencias. Explicó el conserje tras sacarse el chicle. Y precisamente esas llaves no estaban en su sitio cuando llegué esta mañana. Y volvió a metérselo en la boca. Hmm. El profesor de ciencias aún no ha llegado a clase dijo Marcelo que empezaba a estar preocupado por el Profesor Ventoleras. Unos mejor y otros peor, pero esta vez todos habían logrado entenderse. Al menos Marcelo sí que lo había comprendido todo perfectamente y sabía qué hacer. ¡Bajemos al laboratorio! ¡El Profesor Ventoleras puede estar en peligro! Conforme bajaban hacia el laboratorio, el sonido iba aumentando más y más. Todos se tapaban los oídos como podían. Los escalones temblaban bajo sus pies y las paredes vibraban con tal fuerza que parecía que el colegio fuera a derrumbarse. Las luces apenas se mantenían encendidas, así que caminaban casi a oscuras, en fila, sin separarse unos de otros. Ya nadie gritaba. Todos habían enmudecido de miedo. Alberto se abrazaba a Cristina y casi no la dejaba caminar. La directora nunca se había movido menos que ahora. Y el conserje, al bajar el quinto escalón, se tragó el chicle definitivamente. Al llegar al laboratorio encontraron la puerta abierta. de un lado a otro como si tuviese vida, y de ella salía todo ese espantoso ruido, pero el profesor de ciencias no estaba allí. ¿Se habrá comido esta máquina infernal a don Bentoleras? Dijo muy asustada la directora, tenemos que detenerla como sea, y fue dicho y hecho, ante la sorpresa de todos. Doña Suspiro agarró con fuerza su bastón y se abalanzó sobre la máquina a la que comenzó a dar bastonazos sin piedad. Contagiados por el arrebato de la directora, todos se pusieron a aporrear aquel extraño artefacto con lo que cada uno encontró más a mano. Marcelo, que no había tomado parte en la batalla, permanecía en la puerta pensativa, examinando con detalle el laboratorio. Observó que Tina daba vueltas olisqueando la máquina y muriendo el rabo. También advirtió que las cajas rotas del profesor Bentoleras estaban allí. Él sabía que una máquina no puede comerse a nadie, pero... Tal vez, doña Suspiro no esté tan equivocada, se dijo a sí mismo. ¡Quietos todos! gritó Marcel Pero estaban tan entusiasmados golpeando la máquina que nadie lo miraba y por tanto nadie podía entenderlo. Afortunadamente, tampoco le hizo falta. La pobre máquina terminó por ceder ante la paliza que le estaban propinando y finalmente, desbendejada, apagó todas sus luces y dejó de moverse. Por fin, aquel estruendo se desvaneció, dejando paso a un maravilloso silencio en el que resonó un último bastonazo de Doña Suspiro. ¡Uf! ¡Qué descanso! —Creí que me estallaba la cabeza —dijo la directora. Sin embargo, Marcelo seguía muy preocupado. Volvió a conectar sus audífonos y corrió hasta la máquina. Mientras le daba pequeños golpecitos, comenzó a decirle... —¿Puede oírme? ¿Está usted bien? Si no puede hablar, intente moverse al menos o hacer algún ruido. Ahora el silencio era total. Todos habían quedado perplejos viendo a Marcelo hablarle a una máquina. ¡A una máquina apagada! Pero aún fue mayor la sorpresa cuando la máquina contestó. ¡Basta! ¡Por favor, no me peguen más! Entonces... El conserje se tragó su segundo chicle. Marcelo rápidamente se subió a la máquina como pudo y la registró hasta descubrir una trampilla. ¡Venid a ayudarme! Dijo a Alberto y a Cristina. Y entre los tres amigos sacaron de allí al desaparecido profesor Ventoleras, que apenas podía mantenerse en pie de lo mareado y apaleado que estaba. ¿Pero se puede saber qué estaba usted haciendo? Le gritó la directora. ¡Ha sido espantoso! ¡Casi nos vuelve locos a todos! ¿Qué pretendía derribar el colegio? Don Mentoleras, una vez que consiguió reponerse un poco del mal rato, explicó lo que había sucedido. Había inventado una estupenda máquina que podía absorber los ruidos de la ciudad para acabar así con la contaminación acústica que es tan molesta para todos y especialmente para los que no oyen demasiado bien como le pasa a él. Pero el depósito de la máquina se llenó de ruido y reventó, dejando escapar todo el escándalo que estaba absorbiendo. Y al intentar reparar la avería, el viejo profesor cayó dentro de su cacharro. Era mi gran invento, decía afligido el profesor. Pero no ha funcionado. El ruido de la ciudad no cabe en ninguna máquina. Finalmente, los tres amigos estaban muy felices porque habían ayudado a desvelar el misterio y a rescatar al profesor. Bueno, en realidad, lo que más alegraba a Alberto era que, por una vez, parecía que la aventura no iba a terminar en castigo. Tina acercó al profesor sus gafas rotas y él se las puso. A pesar del fracaso de su invento y de lo dolorido que estaba, Don Ventoleras comenzó a reír y todos con él. <risa> al fin y al cabo, la máquina del Profesor Ventoleras no había funcionado para lo que fue creada, pero sí había servido para algo muy importante. Gracias a ella, aquel ruidoso día, todos en el colegio pudieron comprender las situaciones que vivía Marcelo por ser sordo. Y sobre todo, pudieron comprobar que incluso en las situaciones más difíciles, si hacemos el esfuerzo necesario, siempre podremos entendernos, tal vez hasta con una máquina. Solo hay que pensar un poco en cómo los demás necesitan que les diga las cosas. Y ahora que ya conoces esta historia, Usa la inteligencia y la imaginación y ponte en su lugar. Se les pone un deseo El que lleva los iguales. Yo